Miren, esto es una patrulla con el jodido toque de queda. Y digo jodido con mucho dolor porque yo estoy de acuerdo con el toque de queda. Yo fui de los primeros que en el mes de marzo dije, y está ahí en mis redes sociales, que yo pedía en ese momento cuando eh, mi ciudad era el epicentro del COVID, que lamentablemente murieron muchas personas valerosas, todas las que fallecieron. Le pedí al presidente que cerrara por 24 horas una semana a San Francisco de Macorís y siempre he estado a favor del toque de queda yo lo que nunca he estado a favor es con el relajo que tienen con el toque de queda que se ha convertido en un relajo y, uno, y, un, y, y en una búsqueda de chele que a mí no me diga que se están buscando chele con el jodido toque de queda que hay gente buscándose dinero con el toque de queda en este país hay gente buscándose dinero con el jodido toque de queda ya saque usted sus conclusiones. Miren esto. Eh, deme audio, señor director. Es que no deben circular. porque no, en ¿Por la en la calle. Es que que usted y automáticamente la ley me va a mí a cualquier policía, aceptamos y a ustedes a los informes mañana. entonces, mira, yo le voy a preguntar me en esa y se la en mañana van a dormir a ¿de acuerdo? si está ahí, está ahí y si no me a la la en este país hay que tener reglas que empezar otra vez igual para todos, lamentablemente. Yo con un equipo, tratando de que se cumpla. Y con una la primera que firma, aprobando, y su usted calle, Yo decía a la introducción del programa, eh, vamos a cambiar la toma para pa variar. Yo decía con la introducción del programa que a ese comandante de esa patrulla se le pasó la mano. Y ese la jodía vaina. Aquí presentamos a una Bianca que parecía la mujer maravilla. Se, como decimos aquí en el Cibao, se gavió, o sea, se subió por encima del vehículo, le entró a patar galletas a los agentes de la DGC, de la policía, brincó, pataleó, se subió encima de la grúa. Muy mal por ella, pero que ese, ese espectáculo lo, lo vamos a seguir viendo hasta que quiten el, el toque de queda. Yo espero que el presidente esté evaluando qué van a hacer realmente ahora que se termina el estado de emergencia, ya en este mes, y el jodido toque de queda. Yo quiero saber si lo van a volver a poner, que lo van a tener que poner, porque recuerden que nosotros dependemos de Estados Unidos, de hecho ya hay restricciones para... Para viajar a Estados Unidos. Y ustedes van a ver, ¿eh? ustedes van a ver. Entonces, creo que a ese comandante de esa patrulla se le fue la mano. Porque yo tengo entendido, tengo entendido, óyeme, que la policía está arriesgando su vida. Y si un miembro de la policía, aunque no esté en servicio, tiene que salir, óiganme, carajo, déjenlo salir. Porque un miembro de la policía se supone que sabe cuidarse, igual que un miembro de los lo bomberos, de la defensa civil, eh, de los médicos. O, oh, pero un policía que se pase el día entero fuñendo y en la noche jodiendo con el toque de queda y tenga que salir a comprar, a hacer una dirigencia, se le prohíba. Es un relajo. Ese oficial, el que debiera estar preso, el oficial que detuvo es a el policía porque realmente el policía en su hora libre necesita hacer su diligencia y si le cogió lo tarde, no me lo pare. Pero acá, ese comandante como que no ha escuchado eh, la vieja frase que dice entre bomberos no se pisa la manguera, de por Dios. Ah, pues si un médico que, que está de turno la semana entera y el domingo tiene que salir y va a un restaurante o va al supermercado y le coge los tardes y lo detienen y le pregunta: ¿Usted está en servicio? Y el médico, porque hay gente seria, le diga la verdad y le diga: No, no, yo no estoy en servicio, de nada para el supermercado, preso. Pero van acá, y el loco que nos estaban poniendo, le